Estás en huelga Ayer el pudín, se lo comieron con Dios aquí. No, con Dios no. no, no en Eso en es utilería, cocina, diga. Tú no la... fuiste a la cocina César, cuando terminó el programa no, y perder. no comiste. Mi oficina está ahí mismo. Eso no Pero es usted que, tiene, tiene que ir, a, ir a, suelo llevar, suelo aquí, a la cocina. Aquí respetamos las reglas de la empresa y todo se hace en la cocina. O sea, Todos fuimos en filita no India. En la cocina no me podían guardar. Mi Pero es que pregunta. yo dije, conchale, yo, yo pensé. Yo dije, yo me tengo que guardarle a mi compañero Génesis. Pero yo se lo van a comer los muchachos, déjame. Pero no, la mala es Fiori recogió todas sus cosas, llevó solo la cocina ahí, nosotros con filita india. Eh, Génesis, está caliente en ¿Qué? ¿Tú por qué tú estás caliente, Roberto? Escúchame, pero déjame decirte Génesis, déjame decirte algo. Se lo comieron con yuca. No, somos tendencias. Señor, lo dejamos con las redes sociales y Génesis vende. Buenas, como siempre aquí en el toque de mediodía trayendo todas las informaciones importantes y todas las cosas que están pasando en nuestro portal telenor.com.do en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden también, tienen que seguirnos en nuestro Facebook, donde podrán eh, ver todos los videos que salen eh, en nuestra plataforma. Vamos con la información más comentada anoche y fue que la comunicadora eh, María Cera Álvarez hizo un comentario un poquito despectivo y creo que se equivocó. Vamos a ver el video donde ella hace un comentario. Espero que lo compongan del el principio. Ella hace un comentario y menciona a Papeleta Musial Mayor. Perdón, Papeleta Musial Mayor para que la gente entienda. Y lo confunde con personas que están ligadas a César el Abusador. Vamos a ver el comentario que dice María Cela. Vamos a verlo. Un video muy sucio, muy feo. Ese es Natanael, sí. el hombre de confianza, el que está con el micrófono de... Sí, ese es mano derecha de César el Abusador. Mano derecha de César Este es el mayor. Sí. Uh -huh. El mayor es un urbano. Uh -huh. Ahí está esa cantidad obscena de dinero. Ellos están riendo sin burlándose, cantando una cosa más vulgar todavía, porque por eso no ponemos el audio, porque habla de partes femeninas y de todo. Y luego ponen el dinero en la mesa y miren lo que hacen los dos. Oliéndolo como si fuera cocaína, señores Esas eran las personas que rodeaban a este individuo Y ese señor Natanael estaba a tu lado, David Ortiz Estaba contigo haciendo de guardaespaldas Y este señor el mayor, como muchos otros urbanos, lavaron dinero Bueno, María Cela, en las redes sociales la gente explotó de una vez de que pasó eso y le pusieron que puso un huevo Porque el señor que ella menciona Que se llama Natanael, No es Natanael, es Papaleta Music Que todo el mundo lo conoce Y que Natanael y Mayor Clásico No tiene ninguna vinculación Y las personas se la comieron Mucha gente, influencers, gente del medio de comunicación Criticaron a esa madre Y ella después Como a media hora Publicó este mensaje Que vamos a poner ahora A continuación pidiendo disculpas ella dice, pido disculpas al señor Papaleta Music por haber confundido un video con uno de los secuaces del César el Abusador. Mañana lo haré por la emisión eh, Al Pueblo que confundí por primera vez que me pasa en siete años en una televisión en vivo. Alguien tiene su usuario. Los, error, los errores hay que corregirlo y pedirle disculpas, aunque no fuera intencional. Gracias. María Cela ahí, creo que hoy en su programa va a hablar sobre eso. Siguen diciendo, eh, también su compañera Diana eh, Puso uh, hace poco también sus disculpas sobre eso Y creo que María Cela debe documentarse un poquito más Y más que Papeleta es un personaje que todos nos reímos con él en, en Instagram Y no tiene nada que ver con el señor César, el abusador Bueno, esta mañana, en la madrugada de, de hoy Pasó un accidente donde murieron dos personas y dos personas eh, salieron heridas Vamos a ver el video donde las personas eh, Una de las personas que trabaja en el, en el hospital nos da algunos detalles Sobre lo que sucedió en la mañana en un aparato sucediente Que pasó en la salida de la capital Frente a donde existía, frente al club mayorista eh, Ok, vamos a ver, estamos viendo las imágenes de, de lo que pasó esta madrugada Vamos a poner el video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 Y estamos aquí haciendo la labor de, de que hay que hacer para seguir procedimiento hasta que sí. se investigue otra cosa. Es un hombre y una mujer que hay muerto Hasta donde tengo conocimiento solamente a ella y otra compañera de ella, amiga de ella. Sí, me, me decía usted de que supuestamente fue por una imprudencia de un vehículo lo que sucedió. Este. Según, según yo pude observar el, el video, se le trajeron una pared no pero lo de vehículo está descartado Hasta ahora no hay otro vehículo. ¿En qué venía ella? Ella venía en un Honda. Bueno, es lamentable lo sucedido. Eh, en los últimos días hemos subido muchos accidentes aparatosos durante, creo que el mes completo. Creo que este mes y el otro han pasado muchas tragedias de tránsito. Eh, debemos buscar la forma, buscar la solución a esto. Que el gobierno busque medidas para evitar eso. Bueno, recuerden que seguimos en nuestra página telenor.com.de o pueden seguirnos a través de nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestro Facebook. Ahorita en mi segunda intervención vamos a hablar un poquito más sobre la tormenta Dorian y todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Así que gracias a las personas y sigan en contacto con el toque de mediodía.